cosas, Pero bueno, simplemente es eso Ey, ey, ey, ey. Uy, le la moto Se va ¿no? a que es que pegando la moto mía ¿Quién le pega a la mía? Uy, uy, ¡Y ¿Y esa lengua? <ríe> Pintalas, pintalas, pintalas, culicaga, pinta las No, no, no, no, pintalas, no, no, no. ¡Agárrala no, no, no, no. alguien, <risa> agarra, alien, agarra Ay, la alguien. Ay, muchachos, y entonces, ¿cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo ha estado el día de ustedes hoy? No, pues bien. Yo apenas voy llegando ya a la ciudad, tuve un viaje y... pues nada Ah, usted mantiene viaje de negocios, ¿no? Ay, ¿qué tal el <risa> último? <risa> oh, pero no estuvo tan bueno, yo creo que ese negocio salió mal Sí, sí. salió medio, Lo, medio medio medio El, el otro estuvo mucho mejor, uy, ese primero, ese primer negocio, uy, eso muy bueno oh, uf. <risa> ¿Hola? ¿Hola? Sound muted. No, pues, ¿y ustedes ¿Qué, ¿en qué andan o qué? Yo en carro, mire, pues... Ah, no, pues ya veo. Ay, no, intensidad me está llamando la escolta al la calle. Mm. a buzón. ¡Ey, Cindy! ¿Dónde anda? No le, con no le contestes, ¿Ah? no le cuelgues ni, ni contestes. Ya la ayuda, la ayuda? Dímelo. ¿Cómo vamos? Eh... ¿Por otro ¿sí? ¿Sí más personal? Eh... Sí, somos... Oh. Como cinco, más o menos. Chubito, chubito, Igual creo chubito. que solo vamos a poner máximo cuatro, ¿listo? Eh, a ver, mientras le comento, lo que vamos a hacer ahorita es que pues el alcalde se va a tener que movilizar hacia el mcdonalds que, va, okay. que lo van a cerrar, listo? Uh. entonces, eh, pues mientras tanto tengo esa información ya después más adelante pues, lo que me digan, bueno listo, listo, entonces yo ahí lo voy notificando a la gente y cualquier no ya. A... ah fallece? vale, yo lo voy avisando, para o sea, que se vayan alistando, yo lo voy avisando entonces para que se vengan, bueno copy vale, todo bien, chao Chacho, les tengo noticias. ¡Uy, uy! Hola, hola. ¡Ay, ay! ¡Ah! Sí, sí. No. no, un segundo que tuvimos un accidente. Uy, señores, ¿están bien? Uy, uy. Uf, me golpeé el codo. Uy, uy, parce, me di muy duro, no, qué pena ahí, pero es que había aceite regado, señor. Uf. Uf. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te uh, se va? Me, se me atoró la llanta. Ya. Uh. Ah, bueno, qué bien. No pues, aguantemos a que la chica termine ahí a hablar por teléfono y les cuente. Ah, es que ahorita tengo unas cosas del trabajo, un problema, entonces tengo que solucionarlo Dale, dale. Si algo después escribo ¿no? uh -huh. Vale, vale. Vale. Ole, ¿y ahora para dónde? Para ese. Eh, no, cojamos para base, porque la calle está sellando el McDonald's en estos momentos. Ahora vas Y posiblemente nos soliciten. Esa es la noticia, están sellando el McDonald's, ¿cómo la ven. Bien. ¿Y por qué lo están sellando? ¿Por salubridad o qué? Pues, más no me dijo muy bien. Creo que es que esa gente no pagó impuestos. Uy, evasión de impuestos. Uy, qué. ¿Sabes que nos toca cambiarnos? Me Ol imagino, sí. Lo antes posible. Entonces vine una vez y pimba. ¿Ustedes no ven al carro echando humo? Sí. Eh, sí. Cata, ¿y cómo así que te fuiste a la UNP? Pregúntele a la Valencia. No, pues de una vez que estamos acá, ah, pues yo anoche te escribí yo te dije, Ve, pero Cata, ¿por qué renunciaste? Si tú me dijiste que me ibas a contar, entonces de una vez no. Pues. Pues por ahí vi que ustedes, bueno, que los de la UNP están haciendo trabajos sin mí. ¿Y ¿Qué? pues? ¿Cómo? No hemos hecho ningún trabajo. <risa> <Yo tampoco. risa> ah, pues es, es que eso parecía. Yo no sé, y ayer Valencia no me estaba respondiendo, entonces pues... Yo no sé. No, pues como así están haciendo cosas sin mí también, No, pues sin los... Ah, bueno, Mateo como que citan. No. Ni que no. No, no, <risa> no, pues huelga, ¿o okay? qué? <risa> no. No, el seguro es para las perras. ¿Eh? Y se me quedó lo más importante, la, la, el ritmo. <risa> ¿De verdad no vas? No puedo ir, no tengo trabajo. ¿Y si te lo colocas, digo, no, no sé? Eh, eso depende de, de Valencia, que es el que se cargo. ¿Tan delicada está el asunto? Pues no sé, no habla con él, toca ver qué dice hoy. Vale, creo me cuentas bien esto. ¿eh? Dale, dale. Fue un pique contra mi ¿Y, y, y Cata, ¿por qué vas nuda? Cata, ¿por qué vas así? Porque estoy sin trabajo. Donde Valencia me vea por allá va a preguntar qué estoy haciendo. Es pues que la, la pregunta acá es... ¿Por qué se me rompió la farola atrás? <risa> estalló así en la nada. No, la pregunta acá es... ¿Tú quieres renunciar quieres, o qué quieres hacer? Pues vean, sinceramente, yo no quiero renunciar. Pero pues es que, o sea, que Valencia no me cuente qué está pasando y eso y que me saque excusas. O sea, donde algún hecho, ah, no, es que por acá están viniendo a hacer algo, pero me salió con unas excusas, con que era secreto y eso. ¿Y cuándo fue eso? Ayer. O sea, yo sin problema recupero el trabajo, pero pero me gustaría que tuviera más confianza en uno. Venga, pero usted está como afónica, ¿cierto? Es que lo sí, escucha como sí, diferente. Sí. Está muy atragantada. ¿Hola? Ah, uy, ahora. uy, Dios. ¿Pero <ríe> que se, se sacó de la boca para hablar así? Tenía, digo, estaba usando otras cuerdas vocales no, pues yo digo que hablen Pues que hablemos todos Sí, porque nadie le contó lo que hizo ayer Sí O no sé qué está pasando Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Uy, no, no, ya Ya, ni de ni ¡Ay, bueno, madre. La experiencia habla por sí sola. Pues vamos a ver si nos deja darle el trabajo, ¿no? Equivoco. Oye, el servicio es en la ciudad. Eh, sí, sí, simplemente lo único que vamos a hacer es acompañamiento para hacer el cerrado del McDonald's y el remate. Y listo, eso es todo. Ah, ok, no, no, te digo, pues si hacía falta equipamiento distinto, ¿o fue de la ciudad o algo. No, solo nos vamos a mantener en la ciudad. Igual okay. hay que tener mucha precaución porque pues hemos recibido muchos atentados, listo. Ah, listo, vale, estoy bien. Mateo, un segundo vehículo, ¿vale? Kami, eh, vamos en 758 y ya les comento a todos. lo que me dice? Les cuento la calidad. A ver. Vale, que toque ir rápido donde, don J. Pobrecito, lo mandaron solo. ¿Tú no te subiste con él? Eh, tenía cosas que hacer. Ok. Acá. Ok, eh, me copian todos en 758. Ya no. <risa> <risa> ah, ok. Bueno, el asunto es que van a ya el, el McDonald's. Y como que se lo van a dar a dueños nuevos o algo así. hace una subasta Uy. y cosas así. ¿Será que participamos? Sí. No lo había pensado. Y pues nada. Eso es lo de hoy. Entonces toca estar allá con don, don Paulino. Sí, que necesitan gente que les estaban haciendo atentados últimamente. Yo no Yo tampoco. Ah, ¿qué? ¿De una por McDonald's? No, no sé. El primo me marcó allá. Oh, ¿Cambió de casa o okay? qué? O lo que es la no. Hay don, no. no. Cierto, les pide a una y se queda con el dinero. <risa> Uy. ¡Gafa, gafa! ¿Qué es ¿Dónde se Oh, ¡Oye, primo! ¿Qué se dice? ¿Cómo están? ¿Qué jefe? Bien o no? Bien, bien. Qué bueno, ustedes van a ir a trabajar. Oye, sí, esas... ¿Qué les ha dicho Paulina? Sí, eh... Eh... hágale, Camille, dígale, dígale. No, no, usted el que sabe. <risa> hágale, Mateo, dígale, dígale. Pues seguro que me dice que va a cerrar McDonald's y que lo va a vender. ¿Cómo así? Entonces necesita que las cogemos para oye. cerrar eso. El... Sí, que porque le estaba haciendo muchos atentados últimamente. Sí. Mm, yo no he escuchado nada, la yo lo llamo ¿eh? Eso a Eso es, es lo que pasó ayer? Cuéntemelo ¿Qué? Con Arias. ¿Cómo es uh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? <ríe> conmigo? <ríe> ¿No recuerdas que que tocó tocó cuidarlo? Ah ¿Qué? <ríe> ¿Qué? No, no, no, no, eso no me puede meter ahí señor Paulín todavía no después otra ah normal, normal pero de, de salimos eh cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo, cuénteme que todavía has con eh, contactado a los muchachos Ah, vale Y para hacer que o okay, que oye ¿qué? Ah, bueno, vale, vale ¿A qué horas va a hacer? Ah, bueno, bueno, vale pues. pues eh, por ahí ¿Cuánto lo necesita? Mmm no sé, por ahí unos 20 minutos es mucho. Ah, ya dale. Yo también le caigo, entonces. A... ¿Cómo? Nada, nada, no, No me coquete por celular. Me coqueteé, me de frente. A... No, mentira. <risa> ¿Qué? ¿Ay, en serio? No, no, no. No, pero yo no tengo miedo a eso tampoco. A <risa> ah, la ¿Sale, pues, se cuida. Ah, bueno, sí, muchos de los que tienen que ir a sellar en McDonalds y que los acompañen que por el hecho de que ayer le dieron dos atentados, listo. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, efectivamente, sí. Un atentado fue ahí en la fonda y el otro dice por, por la por la vía de la costa. Uy, Entonces, uy, no. Pendientes ahí. Es que hay inseguridad. Sí, sí. sí. Entonces, que ves ahí en el alcaldía Ah, listo. Vale. Saben, de todas formas, la tarifa ya saben, cinco por cabeza en nosotros, ¿vale? que este no va, jefe? Sí, sí, sí, sí, yo también voy a ir, claro. Ojo de ah. al fin con esa señorita. Pero ah, no sé sí, jefe, ¿cómo es? ¿Qué Usted es que la despidió? nos dijo. Perdón. Ella me renunció. Yo renuncié, pero esperaba que, que usted hablara conmigo antes de sacarme. Bueno, entonces hablemos. Bueno, pasó? simplemente quiero que se me... O sea, cuando, si yo le pregunto algo y si usted, usted al menos me diga la verdad o algo. O ¿En qué momento le mente usted? Me vadió la pregunta y... ¿Usted sabe? ¿Eh? La verdad no me acuerdo. Qué ¿En ese momento? ¿Sí ves? ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué me renunció? No, pues porque estaban en yo, raros también no no ¿cuál encuentros raros usted sí. sabe que, que yo siempre le he ver, sido, le de sido aquí, leal de, de los tres de los cuatro que vemos acá o ustedes tres ustedes saben ella en qué estaba metiendo últimamente con quién estaban dando? No, ¿Con nada, estaba no nada la verdad no yo supe no. que estaba andando con los a ver yo en qué, estaba. Pero ¿Qué, hasta ahí? ¿Qué, qué nos decía nosotros que tengo que hacer algo que me tengo que ir vale tengo un compromiso a mí me decía eso ¿Ustedes qué les Usted decía? permanecía fuera de la ciudad y también me decía lo mismo estos últimos días. Sí. Al final les contaba todo a todos ustedes. Sí, hasta lo de ayer. Ayer lo sabía Mateo. ¿Y qué fue lo que demás? Ya, ¿y yo qué? Estaba pues sí, de la ciudad. Y le pregunté sé. por qué hay gente allá. Y me sacó ¿Por qué no? Me dijo. Y me salió con, eso? con raras. Eso no es raro. Ya, entonces, ¿qué confianza hay entre supuestamente si me dio el puesto de subdirectora? Entonces... Por eso, dice no nos ha contado, Ni que me ha contado a mí en qué se ha metido usted. ¿En qué estoy metida yo, dígame? Pues es lo que le pregunto. Por, ¿Por eso, dígame en qué estoy metida. Todos estos días. He estado saliendo con mi familia que llegó de viaje y estoy, he estado pues saliendo con, me, con los mecánicos que son mis amigos. No puedo salir con amigos, no puedo sí, conocer gente. Es que yo no estoy diciendo eso, pero sí. Cada ratico que llegábamos nos decían, ah, es que me tengo que ir porque tengo que hacer cosas importantes. ¿Usted me decía eso mismo estos días? Sí o no, Camilo. Así nos recibió el día de la fonda. Uy, sí, ese día sí nos recibió, sí. Estaba con mi familia. Y llegamos y ¿qué nos dijo, Camilo? A ver. ¿Se, ¿se fueron? <risa> ah, bueno. <risa> ah, y no, ay, Arias me va a decir que usted no le patió el carro a mi hermana. y ¿Quiere que lo, que Fue que lo tome normal? sin culpa. Sin culpa, ajá. Uh. Y ahí hay evidencia con Don Pancho. Vea, Valencia, esto es simple. Pues Deje sí de ocultarme renuncio. cosas. Bueno. ¿Y, y ya? Eso, ¿Eso es? ¿Deje de ocultarme cosas? Yo no le he ocultado nada a nadie. Ya, cuando entonces, ¿qué pasó estaba, ayer? Cuando he estado en reuniones en el norte. No me ha contado lo de ayer. Las personas que han estado por ahí... O sea, ¿usted involucra sube, ¿no? la base sí. en, en, sus, en sus cosas personales? Es un no era algo personal, era un ¿Cómo? entrenamiento. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no me contó? No, porque a veces yo en qué es lo que está usted, porque lo primero que llego. ¿En qué soy hablar, yo? Decirle, es que dígame me en qué estoy. Es que usted me diga, Ay, no, es que hoy tengo que hacer algo muy importante, me voy. Bueno, uh. yo, ¿qué puedo hacer? Ya, pero es que usted tampoco trabaja, no ha estado trabajando estos días. ¿Cómo, ¿Cómo? que no. ¿Cómo? A ver, pero dígame en qué estoy yo, porque anda diciendo esas cosas. No puedo simplemente salir con mi familia. Pero es que cuando lo que yo estaba, yo estaba no sé, lo no sé, los últimos trabajos. Uy, bueno, es así. Bueno, muchachos, entonces no, nada, pues si usted no quiere renunciar, ahorita vuelvo a llenar todo el papeleo para usted otra vez. La meta de nada base de data, listo. Ya, entonces va a seguir sin sin contarme las cosas. ¿Qué le ha ocultado? Lo de ayer, y todavía no lo dice. Bueno, una vez y ya. ¿Y no qué fue lo que pasó? El día de ayer hablé yo con el señor alcalde para poner a prueba a los escopos. Desde hace días estamos hablando de eso, él y yo. Ajá. Vale. ¿Qué pasó? Yo nunca entendí, nunca me di cuenta que el mismo señor alcalde le había dicho a ella para lo mismo. ¿Y usted cómo sabe eso? Ajá. Porque usted está estar por eso, ¿no? ¿Pero usted cómo sabe que él, que él me contactó? Bueno, o alguien de la alcaldía o ella, porque lo único que usted me está diciendo es porque estaba la misma gente que estaba allá en la base con la que se estaba ¿Cu hablando. ¿Cuándo le dije eso? ¿Ayer? ¿Ayer? Yo solamente le dije que porque estaba porque había gente en la base. No, cuando hablábamos. Entonces yo no sabía eso. Yo solamente iba a hacer el trabajo con Mateo. Por ahí están los dos familiares de ella. Y bueno, pues es un entrenamiento, no hay nada malo. Los invita a ellos, porque la señorita aquí presente no está por ninguna parte. Ustedes dos estaban descansando, pues ya. Me fui con Mateo, hicimos eso, y ya. Solo fue eso. ¿Y por qué no me invitó? acaso yo sé que en lo que usted está metido, o sea... Si lo primero que veo cuando llego a agarrar usted me llega... Ah, se los puede llevar. Es, ¿Es que, que mire, mire, mire esa confianza. Ya está asumiendo que yo estoy metida en algo. No, es que lo primero que yo llego... Eh, o sea, yo llego a la de normal, relajo. Ah, y usted lo primero que me dice es que se puede llevar a mi prima y a mi primo, que es que tengo que ir a hacer algo importante. O... Oh. Pero bueno, es que, o sea, yo tenía un, el mismo contrato que usted tenía, pero a mí me contactaron sola. En cambio, usted okay. involucró a la base, y, y, o sea, la base de la UNP, y no, no, no nos contó. Y yo estando aquí en la ciudad, no me contactó para eso. Y le pregunté varias veces antes. ¿Tiene, le lo contactaron para lo mismo y me lo negó. ¿Y ¿Acaso es que yo sabía en, a quién la habían contratado a usted? Y por eso bueno, le estoy preguntando. ¿Y por qué o sea, no me contó? Sé, yo, por le digo, yo acaso sé. ¿A usted? ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, Ay, simplemente es pues o sea, eso es, es muy difícil, para mí yo Pasar al lado de ustedes eh, ver las caras Y yo, ah, no, sí, Max está bien Porque pues, no le falta nada, listo, sigo, no a ver, Si a mí no me dicen, hey, no, Juan Ven, mira, me pasa esto, esto, esto, vale Los entiendo, pero si no me hablan Por eso, pero si usted tampoco cuenta las cosas. Pero bueno, oh. simplemente es hey, eso. Ey, ey, ey, ey. <risa> Uy, le faltó la moto. ¿no? Este madre, que es que pegando la moto mía. ¿Eh? Entonces, bueno, ya para así? mí, si me quieren contar las cosas. Y Pero si usted no me cuenta las cosas a mí, ¿cómo le quiere que, que le cuente algo? Dios mío, santísimo. Simplemente es eso. Mejor esa confianza y, y ya. Hey, nací por matar, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿En qué andas? Thank you so much. Bueno. bueno. ¿Algo más que me quiera decir? ¿Qué ¡Negativo! Bueno, wow. ¡Qué bueno, qué bueno! Ay, bueno, no. entonces vaya a hacer vistas y, y yo la meto a robarse otra vez, ¡Sí! Muchachos, sí. nos vemos en la alcaldía, ¿vale? En la fonda. Alex primo! Se colombiano de uh, GTA. ¡Mira, mira cómo me cuelgo en la silla, Matzi! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira! Uy. mira. Uy, papi! Pura fuerza abdomen. No, ya veo porque esas esa chocolatina que Bueno, tiene. ¿quién más a llevar a cambiarme? Ah. Ay, no, pues... Vamos, vamos, vamos ah, ¿me acompaña? Obvio Para que no te vayas solo Eh, doña, doña señora, señora. Esta es mía, no Sí, sí, te la Usted tira. tiene ropa ah, O oh, hay tira. que ir a comprarla Hay que ir a comprar. ropa. Por favor ¿Quién? ¿Quién no tiene ropa? Usted, o hay que ir a comprarla Yo ya Voy tengo a mi trabajar. uniforme Ah, bueno Diles a los muchachos por radio que, que tan, que vamos para. Pero no he ido a recoger la radio Que sabe mi uniforme Ay, no lo vi Oh, 100 si Dale, cuídate muchísimo Ah, te... ah los críos para presencia está oh, mi carro... Siempre... Bueno, fue a ese... so much Don't Dale ahí, ahí nos vemos luego Descansa, cuídate Aquí Delta 2 a Delta 1 Vamos a la estación de gasolina, cambio Aquí Delta 1 Cuidadero Eso no sonó muy bien <risa> Sí, sí Mat, te pongo por favor ¿Qué ¿Puedes no sé? conducir tú? Ahí... ¿Tú tienes... ¿Quieres aparecer en tu carro? Ah, no, yo tengo uno aquí encima Ah, ¿puedes conducir tú? Ya, sí. sí. Uy, que totazo le pegó. Obviamente. Hey, ¿qué más? ¿Cómo andan todos? ¿Qué andaban haciendo con. Con Nazi? 549x758, no me, me reciben. Aquí está 252 eh, me acaba de informar Don Jota que lleguemos al hospital, ¿listo? Entendido Ay, esto ya no estaba lleno eh, Qué guachafita, pensé que ya esto estaba lleno Estaba a la mitad Ah, ya decía yo Ey, en la juega ahí con las comunicaciones, ¿vale? Pre. Hey. ¿A dónde hay que ir ahora? Al hospital. La charla ahí que no son de eso. Uy, no, ¿cómo viste eso de Cata? Mm. Terrible. Estuvo tenso, estuvo tenso. ¿Recuerdas el día que la encontramos con los árabes? Ah, en el Bahamas? Uh -huh. Ajá. Ajá. ¿Esos árabes quién? ¿Y esos tipos quiénes son o qué? No tengo ni idea grande no sé, idea. Vamos a ver quiénes son la verdad. Uy. ¿Qué está pasando? No tengo idea, pero creo que... Tienen detenido ¿Aquí? No sé Eh, ya llegamos aquí al hospital ¿Y qué hacemos aquí? Si, el tado? ya estamos en el hospital Buenas, díganme Buenas, personas nos pueden es estas dos veces, por favor Ay, ¿qué le pasó ¿Cómo? a Ali? ¡Oye, es. A estos dos bebés por favor, De oh, no, no, <risa> seguro te ocultaron los policías. <risa> uy no. ay no. Sí entonces, vamos? Wow. Dímelo, bien o qué? <risa> Todo bien. ¿Qué? qué anda pasando? Sura, sura, sura. Uy, guío, papi rico, uy, uy, uy, uy, necesito ah, una curita vamos, grande, porfa. Claro, no, venga hombre. por aquí, ¿qué Está como el ambiente tenso <risa> Yo también Ali, musculito. yo Ay, que pecado, también. Bien. Ay, qué pecado, Abby, Ali eh, déjala, Ay, de por favor Ay, es? ay, mío, sí, ojito, ojito, ojito, ojito Se armó la vacera contra... Al frente del hospital, ¿qué pasó? No sé, un policía unos ladrones Ah, bueno, bueno, no me preocupen Un policía, le el electrocutó a Ali Ay, qué pecadito. No, si es una niña, ah, ¿cómo bueno, puede No sé, la policía cinco, está total. loco. Cinco. Parece bueno, es que nos están dejando permitir más de cinco. No problema. Ah, vale, hora con el alcohol. Queremos estas cosas, entonces. No se puede más de cinco, dice. No, no. no, no, no, no. Está allá atrás, tío. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué más, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí. Llegando el día de descanso. Ah, bueno, listo. Eso es lo importante. Voy sí. a descansar bien? Sí, lo más que se pudo. ¿Y usted qué? Ver, ¿Cómo pues, le va? Bien, bien, por aquí, iniciando labores. Ah, pues dígalo más, que se hace? Este ¿serio? No, ahorita vamos a ir a sellar el McDonald's. Oh, oh, bueno. Arbino, no, con... Bien, pues va. Aquí bueno, usted, cómo es. Pues A sellar, miento, pues a embargar estamos... y rematar. Ah, no, bueno! Uh. ¿Y ya eh... tienen dueños nuevos o qué? Bueno, ahí, eh, bueno. No, no, no. Se va de remate. ¡Uy, son unas 70 eh... con los hijos! <risas> Jefe, ¿es Eso es una subasta. ¡Ah, melo! Yo sé cuánta plata tiene ahí, mi Tengo 500. Ay, yo tengo... 5-2. Para, ...para comprar esa mierda. Sí. ¿Compré un boludo? 77 mil. Ojalá no hay más de eso, pues no es que Yo tengo 20. Hola, hola niña. chiquita, niña. Hola, hola, ¿Cómo estás? Ahora me siento bien, pero me han ejecutado y me he sentido muy mal. 549. y qué te pasó? 5 Un policía sapo me ha, me ha hecho pupa. Ko. Ah. No oh, sé sí. qué es eso. Eh, es con, no. el táser, con el taser. Con el taser. Ah. ¿Por qué te hicieron así? No. no así. Me con no, palo. Como que ¿Con no, un palo. pues para que te hagan así. Con un no. Con no, la tonfa. Policía, qué? La te hizo? ¡A me hizo con ¡Le hizo pa! ¡Le mi me hizo ¡Le hizo pa! pa! hizo ¡Le ¡Le me han dicho cosas muy feas sus calvos que estaban en la calle con Paulino eh tenga... esos, me han dicho cosas como que estoy una niña muy mala y y, y, y cosas así que soy una mentirosa y que oh, digo mentiras quieres que nos cortemos la memoria? Te lingua? quiero cortar le voy sí, sí. Sí, sí, la sí, la a cortar sí dime qué es si sí, dime quiénes son y, y yo les saco es eso calvo valda, un, sí, un calvo con balda, un calvo que fe. tiene un bigote y tiene cabeza roja a esa roja un negro con trenzas muy feo, te, te es muy feo. Ah, bueno. um, hola, hola yacarícano ya hacen <risa> bien y, su papel <risa> y tiene una camiseta amarilla y es muy feo también ¿Cómo? Dale, sí, dale, dale muy grande, como que me pegó en la cabeza con un palo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no, no. Cuéntame. No, no, no, no. Cuéntame. acompañamos a, chico a que... los aquí. Claro, ah, no, no! ¿Qué está cerca de este no. señor? ¿Quién no, le pega no, la no, no, miedo? No a la mía Me le cortó la lengua. uy ¿Cómo? este sapo? Uy, ¿qué? Ay, sí, vuel, tú escuchas la lengua, no Dota, Vamos afuera y te corto la lengua que si ¿Cómo? No a Miren, de a hacer a Pintarlas, que ¿Cómo? pintarlas Ya le Es que si tiene miedo a eso, salga ¿Cómo? Eh. ¿Cómo? ¿Cómo Uy, ¿Qué? ¿qué? La puerca está en la posición. No, sí, no sí, sé, me imagino como no va a de Es que lo hacen tan bien el... Hey, adiós Miguel, ¿qué más, amigo? ¿Cómo vas? No Bienvenido que... eh, Dale muy fuerte, vale con unos... Es que les queda tan bien, les queda tan bien sí. A ver, no tengo cuchillo, pero... Pero si tuviera un cuchillo se lo metas por el culo y lo Mire, ah, se va a apuñalar eh, y se la cargo. ¡Uy, uy, uy! ¡Salta, santa! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta! Y esa lengua. Uy, Dios mío. Pero, Lero, lero Cande. ¡Ah! Le me pegó! ¡Uy, uy uy oye, me ¡No me cábalo, cábalo. Me, cábalo, das un cuchillo. me das un cuchillo, por favor. ¡No tengo me ¡No Dame un dame una pistola, dame un a ese hijo de puta ¿Qué? ¿Qué? ¡Dame un cuchillo! ¿Qué? Yo no, yo cuchillo. no, sé. ¿What? ¿Yo no tengo un un cuchillo, yo no sé <risa> Me voy a cortar la lengua cuando tengo da cuchillo. ...rosa ¡Uy! ¡Uy! Le pegó la Uy <risa> te pegó ¡Uy! a tu hermana! Espera <risa> que... ¡Ay! Es no. impa, ¡Sapo! Sí, yo me imagino que usa un módulo de voz, Un se, no se tropezó. No, no no ay, ay, ay con con Espere, espere. No sé. Sí. <risa> <risa> es sé. No mamá, No me acuerdo tu nombre, lo siento mucho. No vamos a hallar de tu chiquito, me chiquito ¿Sí? ¿Me das un No cuchillo? sé, para, ¿sí para que nos mantengan entretenidos. Sí, hágale. No, ya. Oiga. Abby, Abby o Ali. ¿Qué puta, te he usado, ¿vale? no! no! Me da has levantado, eh. Ven, te voy a explicar cómo son las cosas. ...en estos rambos, vale, respeta pintalas, pintalas, culicaga. pintarlas. está hablando? ¿Cómo? ¿Cómo? que culicaga? No, no, no, no, no. Yo tengo el culo muy limpio, ¿vale? <risa> tengo el culo muy limpio. Culicaga. <risa> tengo el culo muy limpio. Ven para afuera. Respeta <risa> a los mayores. Eh. Cosita. ¿Por qué le pega a la niña? ¿Por qué le pega a la niña? Ven aquí, sapo, ven aquí, sapo Es un sapo Espete Uy, qué calvazo Sapo, es... sapo, sapo Uy, sapo, sapo. uy me peguaron a calvazos Uy, uy, gono, uy, uy, pa Sapo Sapo Bueno, aquí salgo cacheteado Sapo feo, ay Ven ¿Eh? aquí, sapo Saquenle el bate, saquenle el bate esa aquí no puedo tener que ser fuera. Tú eres vamos, un vamos, sapo vamos. peor. Ven fuera, sapo, ven, ven. Sapeoso. Ay, que le dio miedo. Ay, que no quería. Vine, vine, vine. Pintalas, pintalas, pintalas. Uh, qué miedoso. Uy, que no les da. No, usted? ustedes son unas pequeñas cosas. No no no no, no, no, no, no, no. no. no. ¿cómo? Agárrala a alguien, agárrala. ay! ay Uy, me pegó, le pegó. No, no, no. pegó. Te pegó, otra ¿Por qué me pegó? Yo quiero un bate también para partir. Pégale, pégale, pégale, pégale. <risa> Qué pecado, no le llegan no, los sí, puñitos no, sí, sí. Uy, uy, le dio le dio. Dale con el bote, dale con el bate Voy a hacer un compran con tus pelotas dale, dale, dale con el bate, dale, dale Yo paso por allá. niña ¡Namá sabe que ¡A mí no, a mí no! ¡Uy, uy, what? ¡A mí no! Muchos dependientes, dos motorizados llegando al hospital Cuéntale Estoy li estoy lidiando con dos niñas, ¿Qué hago? No la vamos a hallar hoy. Ah, bueno. Es un sapo, tienes un cuchillo que no le bueno, la la No, le vamos a cortar la lengua no a No, no. 5 no, no. Oye, oye, máximo. Se me ha a recibir por ahí. Sí, alice. Perfecto. Uy, co. Ey, muchachos, ¿cuánta plata tienen en el bolsillo? 3.900. Yo 7.000 acá. Yo tengo 1.000. Con eso aguantamos para el McDonald's, ¿no? Yo tengo 447 Si es que usted quiere estar detrás del mostrador de Mcdonald todo el rato Te este contrata gente. Exacto Que trabajen para nosotros y así tenemos doble entrada de dinero A todos nos conviene eso Es una buena inversión Si, sí, definitivamente ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le pegó ¡Pedón! ¡Ay! ¡Ay! O si no, no la llevo. ¿De dónde? Pues vamos va a estar ¿Dónde? andando con Paulín. ¡Ay! ¡La con ¡La comino! que con Paulín. No. a Belito César! ¡Entonces! A ver, radio? César! tal? Si, si se portan mal... Uy, uff, aquí lo estoy revisando y no, no, le, no le veo pulso. No le veo pulso. No le veo heridas. Uff. Uh. ¿Cómo? Y entonces. Entonces vamos a Se salva a o no se salva. Uff. Acá, acá, acá, acá. Uh, Doctorísimo eh, Alirio, cómo estoy está. Viendo aquí un morado en el torso. Uh. Uh. ¿Cómo, ¿Cómo está, más, doctor Alirio? ¿Cómo vamos? Bien, yo sé... Bien, bien. Alirio, ¿usted me puede acompañar ahorita al McDonald's? Sí, eso me, eh, sé, eso me sí, claro. ¿Cuánto va a abrir? No, Hay lo vamos a sellar. Plata. Ah, ok, listo. <risa> listo decir, <risa> Para que estés presente. El inconveniente es que no me alcanza así, ¿no? Le hacía con ganas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. ¿Alguien sabe qué niña tenía mi bate? Uy, señor. Yo, te sí, lo devuelvo de Muchísimo. más. Muchas gracias, me <ríe> ha servido mucho. <ríe> con eso. Vale, me alegra que te sirvieras. <ríe> Uy sí, están muy cansoncitos. ¿Cómo? De una calle con mucho muchas gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aria, estás bien gracias. Aria? Mucho, no, persona, me medias. espérate. ¿Por que tú me listo oh. la boca? ¡Qué ternura! ¿Te sí, sí, me sabe raro A tu novio ah, no, es un sapo tu novio no, no, no, no, no es mi novio ¿Cómo? E es este es el novio de del del jefe si porque marica? Sí, ¿por qué? ¿Tú no? Eh, sí, porque a mí también me gusta chicos Por eso tengo mm. ocho novios ¿Cómo? ¿Ya no son cinco? No, ya tengo Uy, mira ocho Venga, pero están cascando al primo también Uy, ¿Y no me regalas uno? Eh... con el primo? ¿Qué le pasa con el primo? ¡Hace patear, señor! ¡Se quítese! A mí ¡No, a mí no! Vale, Ay. ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime. ¿Qué le da da una pistola? <risa> no, no, eso es ilegal. Ah, verdad. Organizamos que vamos a la alcaldía. Sí, señor. Muchachos, eh, alístense todos que nos vamos a la alcaldía a cambio. Listo, recibido, eh...